<coughs> probando, probando Uno, dos, tres ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No subo videos desde el año pasado <risa> No sé por qué tengo un plato adelante mío Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has es estado? Este video lo grabé el año pasado serio, este video lo grabé hace seis meses creo Yo creo que estuvo divertido Este juego lo probé con Nodric y SuperGill. Super que se trata básicamente de agarrar un arma y matar a los Estados Unidos en un juego Así que eso, espero les guste y me piro un piro Casi me olvido de la nueva sección. Un saludo para Don Patoyete, Amos 1999, August Raca y Manuel Alago. Un saludo a Capos y me espero a un piro. Chao. <ríe> Uy, lo que me apareció aquí. Con permiso. Hola, bueno, buena tarde. Hola, bueno, buena tarde. <ríe> Te mató con eso. La Hola, bien, buenas. No me la conté ese No, una Ay. pistolita. Clin, clin, clin. Trugu, trugu. ¿Qué? trugo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Ay, parche, no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Estudiante promedio de Estados Unidos. <risa> ¡No! no. Sí, <risa> ¡Qué <risa> arduño! acá! ¡A no, huevo! ¡No! <risa> ¡Uy, uh, en la gita. Eh, <risa> ¡Uy, lo que tengo aquí! <risa> ¡Uy, en <risa> la gita. Uy, en la ¿No te mató what? No, que tiene escudo. ¿Hay escudo en serio? Sí. Sí. Uy, en la esa. No, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Ah, ah. No, uy, cuidado. No, no. Cuidado la cabeza. No. No, no, sí, carma, carma. Mira, la, <risa> ah. no. <risa> no. Eres rico papel. Alguien se acerca, saca Hola, buenas tardes. No, no. ¿Por qué, me... <risa> ¿Por qué me en fuego? Pues? No. Jajaja, <ríe> que ap- Venga no, Jajaja Dale, po, paso, paso, paso <ríe> Hola, buenas no. Hola, buenas no. Uy, ¿qué? No Apuntalo no. bien de esta No, no tenía que, no No, no ¿qué? No. <ríe> El tacito perro Tari, tari No, me dio un jugador de Free Fire. ¿Por qué lo rodó contra mí? Uy Uy, uy, la gente. Uy, Ahí la gente. No, uy, la gita no. no tengo. no te vale. No tengo. No, Nooo <risa> <risa> Uy Dale, mata, lo mata Uy, No efa. no No, no, no, no. prima we. Let's go yeah. uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy, uy, uy, uy. Pará, imbécil. Ah, era súper, perdón Me dijo imbécil. <risa> ¿Cómo me ve tan lejos, hermano? Uy, casi. Uy, me lo meto. el otro. Me fue mal. Me No, no tengo mata. Adiós. La motosierra, motosierra. Uy, el súper va a ganar aquí. El súper va a ganar aquí. ¡Tenía calor frío! <risa> Uy, estoy cheto, estoy muy cheto ¿Quién quiere morir? ¡Mmm! ¿Qué? Espera, vale, vale, vale. voy a hacerle la de Uy, ¡Mmm! ¡Mmm! oh, shit! que no. papel Voy a esconder mejor <risa> no. ¡Uy, what?! ¡Ah, a las balas! Me... porque es una mesa, pues ¡Ah! Oh, oh, oh. <risa> ¡Boludo, boludo, boludo! <risa> Uy, estoy cheto otra vez ah, Uy, La Uf, jeta. Estoy cheto otra vez ¿Quién quiere morir? ¡Uy dios! Campeo. ¡Oh ¡Ya te <risa> oíste <risa> ¡Puta madre! Se me chivo, tío ¿Pongo más rondas? Sí, sí, sí Sí, sí, pongo sí, más ronda ¿Cuánto pongo? Eh, unas 10 ¿Para el culo tiene ahí? ¡Pasada, <risa> pasada, pasada! <pasá. risa> Con permiso <risa> ¡No! ¿Qué? Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena <risa> <risa> Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Oh, oh. Una... Música que siempre cantaba en una en un juego en un en una modalidad de juego de. <risa> en una, en una, en, en, en, en... <risa> una no no uy la jeta ¡Casita! no no no no en no no la no no no no no, no, no. <risa> Uy, estoy cheto. Uh, oh, como que no te maté. Hola, mi amor. Vágane. Hola, mi amor. No solo. En serio. <risa> <risa> <risa> no, no, no. no, no. <risa> <risa> dale, dale, dale. dale. <risa> yo me sigo. Yo me. Yo me. Yo me. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, mí, ¿por yo, papi, porque veniste, veniste, Vení, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, me veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, veniste, Uy, Dios <risa> <risa> me diste por atrás, injusto. ¿Qué es esa tontera? Priman por ¡Hola! la derecha y... ¡Cállate, cállate! cállate Ah, cuchillo, cuchillo <risa> No, la, la tan... De nuevo, cuchillo, de nuevo, cuchillo Sí, aquí hay Sí, sí, aquí, aquí, aquí hay, aquí hay, aquí ¿Dónde, dónde? A cuchillito, a cuchillo ¿A Cuchillo Me lo reviento y me lo reviento Vení, vení, vení, vení, neo. Que lo reviento ¡No! Uy, no, no, no, la jeta, no, no, no, no, no tenía, no tenía Uy, en la jeta. Oh, no. No. No. no. Adiós. Adiós. ¿Qué? Oh, le falta la... Oh, la jeta, Banana, urana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no, no, no. Super. No, no. No, no, no. Now, now. Now, now. No, no. no, no. no, no. Adiós. ¿Qué? Uy, lo que tengo la gente, la ¡Aprende! No, te no, era va, Era Bromita Era bromimi, bromimi, Uy, en la jeta No Era No, era, era, Bromita Bromita Bromita No, no, no No la, la, la. ¡Uy! ¡Banana, banana ¿Qué ¡Hijo de tu madre! No, no, no tiene franco, tiene franco. No, era bromita. <susurra> <lenta. Ay. ¿Qué? susurra> ¡Epa, <amigo>. banana, banana ¡A cuchillo! ¡A cuchillo, una metralladora! ¡A cuchillo! ¡A por atrás cómo <risa> Pero ahí <risa> ¡Ganó super! Jugamos que Mike era. ¿Saben cómo? Sí, ya buscar otro juego? Que sea, que sea bacán. Dale. Me he dueño de caída en el barco. sí ¿Para dónde? Allá, más abajo. <risa> revime, revime, ¿Mi cuerpo está entero? Sí. A A mí. Ah, solo por ser negro. <ríe> ¡Qué fue eso! ¡Uy! No. <ríe> <No. ríe> <ríe> <ríe> parecen... ¿Vieron, ¿vieron? ¿Vieron eso? No. porque parecen un. ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno, estúpido, me cuesta hacer eso. ¿Mamá, <risa> mamá, vieron eso? <ríe> bueno, ya, ey.